Buenas tardes, mi nombre es Irina Rodríguez, eh, soy la encargada de certificaciones del Centro Regional Guainía. Para mí es muy satisfactorio saber que el programa del técnico en asistencia administrativa haya culminado más del 90% de su proceso de certificación. Es satisfactorio escuchar los buenos comentarios de los aprendices y de las mismas empresas de la excelente formación que se realizó con estos aprendices. Doctora Elizabeth, hágame un favor, usted como líder del área de bienestar al aprendiz, eh, yo quisiera que nos comentara cuál fue la percepción de la aplicación de las vías didácticas de aprendizaje activo en la formación, ya sea en el, más aún en el técnico en asistencia administrativa. Usted, eh, ¿Cómo le pareció la, la, la, la implementación y qué percepción tiene la implementación de este proyecto en la formación aquí en, en la regional de Algoña? Eh, algo que me quedó muy claro y eh, es sobre todo en la inducción, eh, en la práctica de la inducción es que se logró a pesar de las condiciones de la pandemia que tenemos eh, darle elementos muy puntuales a la mayoría de los aprendices del SENA que estaban ingresados la, sobre todo en la tercera oferta. Eh, pienso que es un ejercicio que no se había hecho hace muchos años en el centro. Es una, un medio que nos va a permitir o un ejemplo que nos va a permitir eh, realizar de aquí en adelante esas inducciones. Felicito al instructor y a los aprendices que con toda esta motivación y ese empeño lograron terminar esa, esa actividad eh, con muchos méritos. Han sido muy importantes para este ejercicio las herramientas didácticas que el instructor ha proporcionado al grupo, en especial el grupo de técnico en asistencia administrativa a cargo del instructor Gustavo Ateorchua.